Cómo armar correctamente un cable de red Elementos necesarios Cable de red Evaluar la calidad necesaria para cada ocasión, si conviene que tenga malla o blindaje, alma sólida o recubierta en cobre En todos los casos no puede superar los 100 metros de largo Fichas RJ45, una para cada punta Crimpeadora o ponchadora de 8 hilos Alicate o elemento cortante Idealmente, tester de cable de red Procedimiento Cortar prolijamente un extremo del cable, luego quitar 3 centímetros de recubrimiento exterior Corroborar minuciosamente que no se produjeron daños internos durante este paso Posicionar los filamentos siguiendo la secuencia de colores deseada. Aquí seguiremos la llamada norma B. Blanco-naranja, naranja, naranja blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. En algunos casos, los pares pueden diferenciarse con la intensidad del color. Por ejemplo, naranja claro, naranja oscuro. En el caso de las fichas blindadas, utilizar cable de red con alambre conductor de tierra y asegurarse que tenga contacto estable con el recubrimiento metálico de la ficha. Estirar los filamentos hasta que queden paralelos unos con otros. Recortarlos prolijamente a unos 15 milímetros, que es la distancia que existe entre la traba de fijación del cable y el extremo superior o fondo de la ficha. Con los contactos de la ficha hacia arriba, introducirlos cuidadosamente, de modo que no se doblen durante el procedimiento. Esta posición es importante para que la secuencia de colores no quede invertida. Corroborar que los ocho hilos de cobre brillen en la punta de la ficha. Asegurarse que la vaina exterior sobrepase la traba plástica. Esta traba forma una unión más estable entre la ficha y el cable para que los filamentos no deban resistir fricciones o tirones. Si no coincidiera que las puntas hacen tope en el fondo y que la vaina exterior entra hasta la traba, repetir las acciones hasta lograrlo. Con algunos cables doble vaina puede resultar imposible. En estos casos, se puede recortar la primera vaina y servirse solo de la segunda para trabar la unión. Revisar nuevamente la secuencia de colores, ya que es común que se muevan los filamentos durante la preparación. Colocar la crimpiadora en posición controlando que todo siga en su lugar. Recordar, en el caso de las fichas blindadas, el contacto de la ficha con el filamento a tierra. Luego, presionar la pinza con firmeza hasta que cierre por completo una o dos veces. Quitar la ficha de la pinza y volver a revisar. Levantar levemente la tira de plástico de atrás para que trabe bien en el conector hembra. Al encastrarse, esta traba debe hacer un ruido seco. Si no lo hace, es probable que no esté suficientemente levantada. Ahora, es preciso realizar la misma tarea en el otro extremo. Para luego testear la continuidad del contacto de punta a punta. Si el cable está correctamente armado, al conectar dos equipos entre sí, debería funcionar el enlace entre ellos. Si no fuera el caso, se puede utilizar un tester para cables de red. Este consta de dos partes. No importa qué tan lejos estén físicamente una de la otra, ya que se valen de los mismos filamentos para corroborar su continuidad. Antes de empezar, Asegurarse que el cable no esté conectado a una fuente de energía. Esto podría dañar el tester. Colocar cada una de las partes del tester de red en los extremos. Es indistinto uno u otro extremo. Verificar en ambos que se encienda cada una de las luces del 1 al 8, sin saltear ni invertir el orden de ninguna luz. Además de las luces numeradas, hay un LED que dice G o GND, the Ground, que significa tierra en inglés. Esa luz también debe prenderse si se testea una ficha blindada. Si hiciera una secuencia errónea, identificar el extremo con errores y armarlo de nuevo hasta que ambos equipos se conecten correctamente.